mi esposo es residente americano y quiere pedirnos, tenemos un hijo en común y yo tengo una niña fuera del matrimonio. Hay que llenar el formulario I-130 por cada uno o con uno solo entraríamos los tres? No, eh, cada persona que vaya a ingresar al, al, al país Va a pagar un costo separado, o sea, cada quien le paga costos al gobierno, cada quien paga costos médicos, cada quien paga costos a la entrevista. No solamente por si tus hijos aplican en una entrevista, no funciona así, porque cada persona va a recibir residencia, so, por eso se, se paga por persona separada. Ahora, um, también depende mucho de qué edad tengan los hijos y, y cuándo se casaron ustedes. Um, y también recuerda pues, que como él es residente, si sí, va a tardar. Más de lo normal que una persona ciudadana. Alrededor de dos años. Sí, puede ser hasta dos años para que, para que todo sea aprobado y ustedes ya vayan a la entrevista y puedan ingresar a los Estados Unidos. Pero sí, para... después de, a, a tu pregunta, si cada quien um, hace una petición un separada. Formulario. Formulario separado. Pruebas separadas, costos separados. O sea, puede ir su, su misma petición junta con, sí. digamos, con los tres extranjeros, o sea, pero va a ir con cada uno. Se archivan su, separadas todos. Exactamente. Uh -huh. Ok.